Feliz jueves para todos. Mi nombre es Gabriela Hernández y de parte del Sistema de Información para la Artesanía de Artesanías de Colombia, les doy la bienvenida a una nueva charla virtual especial artesano digital llamada Legalidad de Materias Primas de Origen Vegetal. Los invitamos mientras terminan de conectarse todos los asistentes el día de hoy a que nos cuenten primero desde qué parte del país están conectando, segundo qué fibra vegetal utilizan y tercero cuál es el interés de ustedes eh, para hacer parte de esta charla virtual el día de hoy. Bueno, en este momento ya se encuentra con nosotros Lucina, Lina, María Claudia, Laura Rodríguez, Marta Cecilia Florián. Gracias a ustedes por estar. Rosneri Pineda, Sonia Calvachi, Yadi Marcela Mancilla, ya Jorge Armando Forero nos dice que es de Chiquinquirá y elabora artesanías en Tagua. Gracias, Jorge Armando, por estar con nosotros. Antes de iniciar este webinar, les hacemos las siguientes recomendaciones. Primero, mantener sus micrófonos y cámaras desactivadas, utilizar el chat de preguntas para realizar sus inquietudes que serán resueltas al finalizar esta sesión por nuestras expositoras. De igual forma, si ustedes cuentan con micrófono y quieren hacer la pregunta personalmente, los invito a que por favor me escriban igualmente por el chat de preguntas para de esta forma yo puedo darles el paso. No olviden también que pueden seguirnos por redes sociales y que también pueden hacer preguntas y hacer sus comentarios por redes, por redes sociales utilizando siempre el numeral artesano digital. De igual forma también les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales oficiales, en Facebook nos encuentran como Artesanías de Colombia Página Oficial, en Twitter Artesanías de Cor, recuerden que la D nos lleva a la E y en Instagram Artesanías de Colombia. Beatriz Elena también se encuentra con nosotros. Ella dice que se encuentra en la ciudad de Bogotá y utiliza el fique en algunos de los productos que elabora. Eh, María Claudia Manrique dice, hola, muy buenos días. Soy María Claudia Manrique de Mantos Taller Textil. Soy de Bogotá, utilizo fibras vegetales como el algodón, fique, yute y a veces lino. Me interesa el tema, pues no sé nada sobre el tema que me parece vital para hacer. Ecofriendly. Gracias, gracias a ti, María Claudia, por darnos a conocer tus intereses y las fibras con las que trabajas. Por otro lado, también se encuentra Diana Carolina Ramírez. Ella se encuentra en Tolemaida y le interesa saber más sobre el tema, ya que le gusta trabajar con diferentes técnicas y materiales. Y Adriana Mora se encuentra en Bogotá y realiza artesanías en fique. Eh, también se encuentra con nosotros, como ya lo había dicho, Lucina Huitrago y ella se eh, conecta desde Armenia. De igual forma también eh, los, invitamos a que, pues, los invitamos a que se preparen también para la próxima charla digital que se viene de nuestro ciclo vendiendo a través de internet. Esta charla será el próximo martes. Más adelante les vamos a contar cómo pueden hacer para inscribirse y para seguir participando de estas charlas virtuales. Bueno, antes de iniciar esta charla yo les cuento que el día de hoy eh, esta actividad tiene como propósito darles a conocer los diferentes aspectos legales que existen en cuanto al uso de materias primas de origen vegetal ya que estos son unos de los insumos utilizados en Colombia para la producción artesanal y para el desarrollo de este tema se encuentran con nosotros hoy Leonor Celis y Andrea Salamanca. Leonor es ingeniera forestal, especialista en ingeniería ambiental, con conocimientos y experiencia profesional como interventora de proyectos estatales, coordinación y desarrollo de proyectos de restauración ecológica, reforestación, recuperación de suelos, manejo sostenible de recursos naturales y docencia. Leonor ha participado en la elaboración de estudios de impacto ambiental, planes de establecimiento y manejo forestal y ha apoyado diversas comunidades en el manejo, aprovechamiento y reglamentación aplicable a recursos naturales. Por su parte, Andrea Salamanca es ingeniera forestal con maestrías en gestión del medio ambiente industrial y medio ambiente. Andrea tiene experiencia en reglamentación aplicable al aprovechamiento y movilización de recursos forestales, formulación e implementación de programas de ecoeficiencia, valorización y tratamiento de residuos y control de aguas, estructuración y documentación de compras públicas sostenibles, gestión de riesgos laborales y salud ocupacional. A Leonor y Andrea les damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros el día de hoy y les dejamos a ustedes, a todos los asistentes, para que nos cuenten todo lo que tienen hoy por contarnos. ...materias primas de origen vegetal y va dirigida a las personas que aprovechan, transportan y comercializan tanto materias primas como productos ya elaborados a partir de flora silvestre, llamada flora espontánea, que no es cultivada, o flora nativa cultivada. Muchos de ustedes se preguntarán por qué artesanías de Colombia está interesada en el tema de legalidad. Artesanías de Colombia, por un lado, es firmante del Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia, que es un acuerdo de voluntades de empresas públicas y privadas, cuyo objetivo es tratar de garantizar que la madera utilizada en el país provenga de fuentes legales. Al ser miembro del Pacto por la Madera Legal, Artesanías de Colombia adquiere unos compromisos entre los cuales está la capacitación de los diferentes actores de la cadena productiva en temáticas de legalidad, y también fomentar eh, al interior del sector el aprovisionamiento legal de materias primas y la comercialización legal de las mismas. Um, asimismo, es importante resaltar que el 70% de las materias primas utilizadas en el sector artesanal es de origen vegetal y la gran mayoría de ellas es de origen silvestre. Entonces, de aquí el interés de artesanías de Colombia de promover la legalidad dentro del sector. También la artesanías de Colombia, por contar con puntos de venta de, de productos comprados a artesanos a nivel nacional, eh, le aplica la normatividad, la normatividad relativa a, a legalidad de forestal. Es por esto que dentro es, de sus funciones está velar porque sus artesanos eh, cumplan la normatividad de, en el tema. Eh, Buenos días, mi nombre es Leonor Celis, eh, ingeniera forestal y hacemos parte de la sugerencia de desarrollo. El interés de, de desarrollar esta presentación o es esta charla con ustedes es en la búsqueda de darles unas, unas líneas de trabajo o unas herramientas para que ustedes empiecen a desarrollar y a, a involucrar la legalidad en el desarrollo de su actividad productiva. Buenos días. Buenos eh... días. ¿Qué normatividad enmarca el cumplimiento de, lo, de la legalidad ambiental? Es el decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible, también llamado decreto 1076 de mayo de 2015, que compila todos los decretos nacionales que implementan las normas en materia ambiental. Dentro de este decreto único, y más específicamente en el título 2 de biodiversidad, eh, se establecen cuáles son los conceptos, definiciones y requerimientos necesarios para hacer un aprovechamiento, eh, eh, transporte y comercialización tanto de materias primas como de productos ya elaborados provenientes de flora silvestre o flora nativa cultivada. ¿Cuál es la importancia de que los artesanos sean legales? Primero, mm, las políticas nacionales apuntan a que los artesanos adquieren sus materias primas de origen vegetal, mineral, eh, de fuentes de aprovisionamiento legal. Está la política eh, de consumo sostenible, de producción y consumo sostenible y está el Plan Nacional de Negocios Verdes, cuyo, criterio, cuyo, cuyo plan establece como criterio de negocio verde que la materia prima utilizada en el proceso productivo sea legal. Asimismo, las dinámicas de mercado hacen que el artesano eh, progresivamente vaya obteniendo avances en la consecución de proveedores legales. Adicional a esto, nosotros vemos cómo muchas veces se limitan algunos procesos de comercialización, sobre todo a nivel internacional, porque los, los, los artesanos no cuentan con los soportes de legalidad que le permitan tener seguridad al, al cliente de que puede sacar sus, los productos comprados aquí en Colombia sin ningún inconveniente. Otra cosa que, que afecta mucho y que es el fundamento de muchas de las acciones que implementa la empresa es el decomiso de materia prima a algunos de los artesanos en algunas comunidades del país. El artículo 101 del código de policía establece que si alguna persona mm, aprovecha, transporta, comercializa materias primas de origen vegetal sin los permisos respectivos, puede hacerse a una amonestación, a una incautación y a una multa por no tener eh, los soportes de legalidad eh, de esas materias primas que, que transporta. Muchas veces de, desde el terminal de transporte, nos llaman los artesanos a decir que la policía les va a incautar la materia prima del producto ya elaborado, pero pues nosotras, no es injerencia de nosotros, pues la policía está en todo su derecho de hacerlo porque no cuentan con los, con los soportes requeridos. A nivel nacional, eh, es competencia del ministerio todo lo que tiene que ver con la política, con la legalidad ambiental, pero a nivel regional, que es la que nos concierne, son las CARS, las que implementan dentro de sus jurisdicciones la expedición de los trámites y soportes necesarios para para demostrar la legalidad en el aprovisionamiento legal de materias primas eh, es el ICA el que se ocupa de todo lo que tiene que ver con registros de plantaciones de especies maderables y él también emite conceptos fitosanitarios cuando se hacen exportaciones y el país de importador así lo exige a lo largo de la cadena productiva existen unos trámites específicos. Por ejemplo, los proveedores de materia prima deben tramitar, si la corporación así lo exige, un permiso de aprovechamiento. Los comercializadores de materia prima deben contar con un salvoconducto de movilización de esta materia prima. Generalmente, los que aprovechan la materia prima movilizan también la materia prima. Cuando se expide un permiso de aprovechamiento, eh, se solicita ese salvoconducto que le permite a usted mover eh, esa materia prima eh, sujeta al permiso de aprovechamiento. Los artesanos y comercializadores están sujetos a, a poseer un libro de operaciones en el cual se desarrollan todas, eh, que es como un libro contable que soporta todas las operaciones de compra y venta de producto y el cual tiene que estar soportado con facturas, con permisos de aprovechamiento, con salvo conductos de movilización, que es el. Este libro de operaciones es el que tiene Artesanías de Colombia y debe presentar a la Secretaría Distrital de y Ambiente de forma trimestral, en el cual nosotros eh, relacionamos todos los movimientos, todas las transacciones de compra y venta de la empresa y cuáles son los soportes que tenemos de nuestros proveedores. Dentro de los, de los diferentes trámites eh, para, la, para el aprovisionamiento legal de materias primas, es el permiso de aprovechamiento, que es la autorización otorgada. Por la entidad administradora, generalmente las CARS, para extraer los productos derivados del bosque, sean maderables o no maderables. Existen tres permisos, tres tipos de permisos de aprovechamiento, el doméstico, el único y el persistente. El que nos interesa a nosotros y que permite comercializar los productos aprovechados es el tipo persistente y es el que se solicita a la Corporación Autónoma Regional. Existen diferentes requisitos, pero estos requisitos son, pueden variar de corporación a corporación. Dentro de estos es importante anotar que con el que más tenemos inconvenientes es con el de tenencia de la tierra. Muchas veces los artesanos no son propietarios de los predios en donde extraen las materias primas, entonces deben contar con una autorización del propietario para poder solicitar el permiso de aprovechamiento. El proceso generalmente... Consiste en, se radica la solicitud de aprovechamiento, la corporación hace una visita al lugar de aprovechamiento y ellos emiten un concepto y si el concepto es favorable habrá una publicación de, del permiso de aprovechamiento. Cuando se obtiene un permiso de aprovechamiento eh, puede estar sujeto a un salvoconducto de movilización o no. Si está sujeto a un salvoconducto que es el, el, el documento que permite que yo movilice sin problema eh, los productos aprovechados se solicita con la misma corporación que expidió el permiso de aprovechamiento. En este salvoconducto se relacionan la fecha en que usted va a movilizar la materia prima, los datos del vehículo que la va a movilizar, qué especies y los volúmenes. Si usted no puede movilizar esa materia prima en esas fechas establecidas, usted debe acercarse a la corporación y hacer una modificación del salvoconducto de movilización. De otro lado, el registro libro de operaciones aplica a todas las empresas que transforman o comercializan productos forestales. Ellas deben deberán tener un libro de operaciones que contenga como mínimo la siguiente información: la fecha, el detalle de la que, que, que es compra es venta, de qué materia prima, cuál es el proveedor, la procedencia. De, de qué lugar viene esa materia prima o ese producto, cuál es el saldo en el trimestre que queda en reserva y este debe ir soportado de facturas, de compras de materias primas y si hay una donación del soporte de donación de estas materias primas. Para trámites de exportación eh, es, un poco, es un poco complicado esto aplica sobre todo, nos hemos dado cuenta que son para grandes volúmenes, eh, cuando las, las exportaciones salen de puerto. De aquí, aquí los entes de control solicitan la admisión de un permiso no CITES. ¿Permiso no CITES qué es? Son los permisos, son permisos eh, otorgados por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales en las cuales, mm, para aquellas especies no listadas en los apéndices de la Convención CITES, quiere decir que estos... Estos, estas especies no tienen problema de veda ni de restricción de aprovechamiento. Para poder solicitar estos permisos de aprovechamiento se requieren unos requisitos como, como son el certificado de existencia, la fotocopia, el objeto de la importación, el lugar de procedencia, cuál es el, puerco, el puerto de embarque y adicionalmente que es un poquito que, lo, que, lo que limita estos procesos de, de exportación, todos los soportes que acrediten la obtención legal y la procedencia de los especímenes, tipos, permisos de aprovechamiento re, o registros de plantaciones forestales, salvo conductos de movilización que deben tener ¿no? para poderlos sacar del país. Sin embargo, pues, eh, generalmente, lo que sucede una, una dinámica que sucede mucho a nivel a nivel en el, a nivel nacional es que la gente generalmente cuando necesita sacar de, del país sus productos lo hacen en la maleta o lo hacen por, vivo, por vivo aéreo, ¿sí? vía por aérea entonces muchas veces estos estos documentos no son presentados sin embargo en caso de haber un control pueden ser decomisados sin ningún inconveniente, por, las, por los entes de control. Eh, es importante anotar que Artesanías de Colombia, dentro de su política como entidad, posee un componente de producción y dentro de este un eje temático de materias primas que ha orientado el aprovechamiento el sostenible de las materias primas. Asimismo, nosotros brindamos asistencia técnica a aquellas comunidades o artesanos que requieran eh, acompañamiento en la solicitud de trámites ante las corporaciones y asimismo nosotros ayudamos a generar ciertos documentos que exigen ciertas, ciertos entes territoriales como las corporaciones para la solicitud de dichos trámites. El honor va, va, va a comentarles um, algunas experiencias que hemos tenido eh, con algunas comunidades y algunos oficios artesanales en la solicitud de estos trámites eh, que han requerido. Bueno, eh, acá se está tratando de dar una... una una línea para que, bueno, unas líneas eh, o unas experiencias, vamos a compartir unas experiencias del trabajo que se ha adelantado en el, con el acompañamiento que Artesanías de Colombia le ha hecho a algunos artesanos. La idea de, de compartirles estas experiencias es para que ustedes en el transcurso de, de, este, de este proceso, de lo que le vamos a mencionar, es para que ustedes estén, estén revisando cómo ¿Han avanzado ustedes en el tema de la legalidad de las materias primas? ¿Hasta dónde van? Si van a la par con, estas, con estos trabajos que se han realizado, si, van avanzado, si han avanzado para que después nos compartan sus experiencias en el transcurso de, este, de esta charla, de este conversatorio. Entonces, entonces empecemos con eh, a raíz de, un, de una problemática que se generó con el decomiso de materias primas, en unas comunidades estaban bastante inquietas y empezaron a, empezó a un, un colector empezó a desarrollar, el, a desarrollar su trámite ante la corporación autónoma respectiva, entregó la documentación y el proceso va muy bien hasta ahora. O sea, ha, ha salido a favor del concepto técnico, además es una persona que no solamente, eh, no solamente colecta la materia prima, sino que también está sembrando, está, de, está eh, en áreas de su predio, está eh, re, eh, realizando actividades de repoblamiento. Hay otro, otro, otra actividad que se está haciendo con unas materias primas que son especies introducidas, como están en áreas de protección, eh, la competencia, como nos lo mencionaba hace un momento Andrea, es de las corporaciones autónomas regionales en el sitio donde se desarrolla el aprovechamiento. Entonces ellos empezaron, iniciaron su proceso, eh, les solicitaron una, una documentación adicional por ser zona de protección entonces, eh, con el acompañamiento de artesanías de Colombia se les apoyó en, en un documento que, eh, que busca la protección del recurso natural y de la sostenibilidad de lo, del mismo. Eh, como ella mencionaba, las corporaciones autónomas regionales son las encargadas de dar la línea, de, de exigir cuáles son los requerimientos para ese desarrollo de trámites. Entonces, hay algunas que piden más documentación, otras piden menos documentación lo importante es que ustedes se acerquen a la Corporación Autónoma Regional. Cada Corporación Autónoma Regional tiene una, una ventanilla ambiental, llamémoslo así, o un área eh, en donde se trabaja todo lo de la flora silvestre o, lo, o todo lo que está relacionado con, con los aprovechamientos. Entonces, en algunas se puede llamar eh, Oficina de Desarrollo Sostenible, la Oficina de, de Desarrollo la oficina ambiental, allá están en todo el derecho, en toda la obligación de decirles a ustedes qué, qué es la documentación que necesitan. Es necesario que, que tengan en cuenta que no solamente se solicitan los permisos para la exportación, la legal, en cualquier momento a ustedes les pueden solicitar el documento para la legalidad, de las, que, que verifique que la materia prima de, donde, de su producto artesanal proviene de fuentes, de fuentes legales. A nivel nacional. Sí, a nivel nacional. Sí. Eh, algunos de ustedes que nos compartían inicialmente, nos hablaban que trabajaban con materias primas como el fique, como el algodón. Estas especies tienen un manejo, este, estas especies no, los permisos no están relacionados con las corporaciones autónomas regionales. En cambio, nos hablaban de, de una especie como la Tawa. La Tawa, eh, nos hablaban del municipio Chiquinquirá. Sí. Chiquinquirá, hace eh, parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Esta Corporación Autónoma Regional es la que regula y es la que autoriza los permisos de aprovechamiento. Entonces, es, es conveniente que, que, es, que esta materia prima o este, este recurso natural sí necesita una, un permiso de aprovechamiento. Entonces, es conveniente que, que, que se acerque a la Corporación Autónoma Regional y solicite cuáles son los, los requisitos que se necesitan para, para que pueda tener legalmente su materia prima. Otra cosa con respecto a FIQE, el FIQE mm, mm, es cadena productiva. Por ser cadena productiva, no está sujeto a, a permisos de aprovechamiento ni a ninguno de los trámites anteriormente mencionados. Eh, Artesanías de Colombia en el año 2015 solicitó al Ministerio de Agricultura una certificación que mm, estableciera que era cadena productiva y que no requería estos, estos, estos, estos permisos, eh, en su momento nosotros la publicamos en, en la página de internet, eh, no obstante, volveremos a, a cargarla para que cuenten con ese documento que soporta, que no requiere ningún permiso adicional. En cuanto al algodón, por ser una materia prima de origen agrícola, eh, no, no está sujeta a ningún trámite ante las corporaciones. Eh, Lo mismo pasa con la calceta de plata. La calceta de plátano, también por ser producto agrícola, no está sujeta a ningún permiso por parte de las corporaciones. Eh, sin embargo, de pronto, eh, pueden ser sujetos, digamos, cuando, cuando se hacen exportaciones, pueden estar sujetos a, a certificados fitosanitarios expedidos por el ICA si y solo si el país importador lo exige. Si no, el ICA no emite ningún eh, certificado fitosanitario. Por ejemplo, eh, hace poco hicimos una, una exportación de algunos productos en madera y queríamos de pronto obtener el certificado fitosanitario para estos productos artesanales en madera, y como estado, er, er, iban para Estados Unidos, y Estados Unidos no, no, no requiere eh, que se le presente ningún certificado fitosanitario, el ICA no, no emite si no lo solicita explícitamente el país importador. Bueno, continuando con algunas experiencias. Carolina Alvarado nos pregunta que la caña flecha, ¿en qué categoría entra? Es importante que nos digas la jurisdicción de la caña flecha. Artesanías de Colombia, junto con la CDS, la Corporación de los Valles del Sinú y San Jorge, eh, hemos obtenido avances en cuanto a, a cuanto legalidad de, de la materia prima de caña flecha. Gracias a, al interés de la corporación, fueron emitidos 10 certificados eh, dentro de la, Es importante aclarar que dentro de su jurisdicción ellos no establecen que la caña flecha sea una materia prima de origen silvestre, sino que es, de origen de, es cultivada. Entonces la reglamentación es mucho más, más laxa sí, sí. sí. para, para, este, para la obtención de ciertas certificaciones. Entonces ellos nos solicitaron un inventario de las áreas de aprovechamiento eh, de los artesanos, eh, y nos emitieron, eh, emitieron a 10 artesanos eh, ubicados en, los, en el resguardo SINU para Tuchín y San Andrés de Sotavento, una certificación ambiental que dice que, que esta materia prima eh, está siendo aprovechada bajo lineamientos sostenibles y que puede ser utilizada como certificado de exportación. Sin embargo... En lo que hemos identificado, eh, alguna, eh, por ejemplo, eh, cuando la caña flecha eh, proviene del departamento de Sucre, la corporación sí exige que se solicite permiso de aprovechamiento porque para ellos es de origen silvestre y está sujeta a permiso de aprovechamiento. ¿Existe otra posibilidad? Hay comunidades que están sembrando la caña flecha. Entonces, cuando se siembra la caña flecha, ya se convierte en una especie que es nativa, pero es cultivada. Entonces, al ser cultivada, eso tiene un proceso muy, mucho más sencillo. Por eso, de pronto voy a enfatizar mucho, acérquense a las corporaciones autónomas regionales, porque casos como en Corpo Nariño, en Corpo Nariño ellos, ellos están facilitando mucho los procesos, están apoyando mucho a los artesanos y mucho a los colectores, y ellos dicen, es bueno que se acerquen, regístrense, nosotros estamos llenando una, una tabla eh, con la información de cada una de, de las personas que colectan, que transforman, que comercializan y ha existido gran apoyo de parte de la Corporación Autónoma Regional del Nariño. Igual sucede con Corpo Caldas. Corpo Caldas es otra, eh, allá se, se trabaja mucho con especies de flora silvestre y con la especie iraca y ellos también eh, están apoyando bastante este tipo de procesos de legalidad. El Corpo Caldas ha, ha emitido eh, certificaciones ambientales, que nosotros generalmente denominamos certificados de exportación, ya que ellos consideran que, por ejemplo, la especie iraca no es de origen, es cultivada, es nativa cultivada, entonces no requiere permisos de aprovechamiento. Entonces ya varios de nuestros proveedores de aquí de los puntos de venta ya cuentan con esta certificación que les facilita los procesos de comercialización. El mismo Corponariño ha emitido certificados de exportación para Irak también dentro de su jurisdicción. Existen otras corporaciones eh, autónomas regionales como la CRQ. En la CRQ, ellos están también, eh, es, eh, son conocedores de que las comunidades están aprovechando. Eh, flora silvestre proveniente de bosques que son propiedad del municipio. Los municipios están apoyando y están eh, autorizando eh, mediante unos permisos que se adjuntan a la, a la documentación que solicita a las corporaciones autónomas regionales. Entonces es conveniente que ustedes también, los que están en, este, en esta situación, se acerquen a las alcaldías municipales eh, si, si sucede, eh, si tienen el mismo proceso y ellos les autorizan, eh, dependiendo de las características de los bosques naturales, ellos les pueden autorizar o les pueden certificar para que lleven esta información a las corporaciones autónomas regionales y continúen los trámites. Es importante anotar que muchas veces um, la reglamentación, está muy orientada a recursos maderables y las corporaciones tienen muy claro cuál es el proceso para trámites de maderables. Sin embargo, muchas veces, eh, muchas corporaciones no tienen la situación muy clara para los no maderables. Entonces, muchas veces ustedes se van a encontrar de pronto con vacíos, con información no muy clara con respecto a la solicitud de dichos trámites, si esta situación se presenta, es mejor que ustedes hagan la solicitud por escrito y radiquen esto como una petición, queja o reclamo para que obtengan una respuesta de la corporación. Eh, las corporaciones, en general podemos decir, nosotros que tenemos un, un contacto directo con ellas, están en muy buena disposición de facilitar estos procesos, eh, sin embargo, pues también es, necesitamos el interés de los artesanos eh, para que dichos procesos puedan, puedan dar sus frutos. Eh, eh, artesanías de Colombia, la sugerencia de desarrollo, la sugerencia de desarrollo y fortalecimiento del sector artesanal está presta para prestar el apoyo necesario que requieran ustedes. Mm, muchas veces la tarea no es tan fácil, es un poco dispendiosa y demorada, pero pues... Mm, a medida que vayamos obteniendo avances, eh, vamos a ver que los procesos se van a facilitar. Entonces, eh, estamos, estamos listos para, para, para asistirlos en lo que requieran. Bueno, de, es importante que, que ustedes reconozcan que las corporaciones autónomas regionales eh, solicitan es, esta documentación o, o están interesados en conocerlos. Es porque ellos... Ellos realmente están, como su deber es proteger y administrar el recurso natural, es un mecanismo de proteger las materias primas, de proteger la flora silvestre y de permitir que estos recursos eh, se mantengan con el tiempo y, y, y ustedes puedan disfrutar de ellos ¿no? Y, y asimismo de su actividad económica. Yo quisiera hacerles una invitación y con base en eso voy a compartir otros, otras experiencias. Les, les hago una invitación de que empiecen procesos de siembra. Eh, muchos de ustedes cuentan con áreas para la siembra de, de estas materias primas que utilizan en su actividad artesanal. Empiecen este proceso. Artesanías de Colombia les puede hacer el acompañamiento técnico. Eh, de igual forma, las corporaciones autónomas regionales, las administraciones municipales. Existen muchos mecanismos de apoyo para que empiecen a hacer eh, siembra de sus materias primas. Eh, para el caso de Corponariño, eh, hace, hace el, el año pasado muchas comunidades del municipio de Colón empezaron a hacer siembra de la especie de Irak. En el municipio de Linares eh, es, es para ellos parte de, de su actividad, como tan importante es el café para ellos, tan importante es la Irak, porque hace parte de la economía de su, de su región y del desarrollo de su región. Entonces quería compartirles el municipio de Colón, cultivador, el municipio Linares, cultivador de la especie de iracán. Me disculpan si hay otros municipios y no los menciono. Para el caso de Corpo Boyacá, eh, un, un colector de materias primas, él también en sus predios eh, tiene áreas cultivadas con esparto. El esparto es una fibra natural que se encuentra ubicada en zonas eh, protectoras, en zonas de páramo en este caso, eh, para el caso de la iraca, es una especie que también se puede sembrar en las rondas hídricas. Todas las rondas hídricas requieren una franja de protección de mínimo de 30 metros. Entonces, eh, en, es de anotar que si están ubicadas en zonas protectoras y son cultivadas, pueden tener eh, la opción de, ser, eh, de, de explotarse, de aprovecharse. O sea que hay que, hay que recuperar estas rondas hídricas, y hay que empezar a, a sembrar estas, estas especies. Para el caso de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, tenemos, tenemos unas, eh, unas zonas que fueron también cultivadas con bejucos, entonces eh, ellos, ellos han, han tenido buenos resultados, entonces son, son algunas de las experiencias, eh, que queremos contarles, hay comunidades indígenas en el Pacífico Colombiano que están sembrando la especie que se llama palma huérregue, que también es materia prima, utilizada en su producción art, eh, artesanal. Son algunas de las experiencias, caña flecha, como lo habían mencionado, y fue una de las especies que de, de consulta, caña flecha, hay comunidades indígenas que también están trabajando, están sembrando caña flecha, entonces eh, ya existe, eh, ya se está manejando o se empieza a involucrar una normativa en donde no solamente se le, de, se le da énfasis al, al sector maderable sino también a otro tipo de materias primas provenientes de los bosques naturales cultivadas y no cultivadas. Bueno, que bueno, las preguntas, entonces vamos, entonces vamos a iniciar. Es importante que, la certificación, es importante que la... la certificación, ah, bueno, esta es una recomendación, y igual también es para que también ustedes nos cuenten en dónde se podría encontrar la certificación para la cadena productiva del FIKI. Bueno, la certificación, como les había comentado, la emitió el Ministerio de Agricultura. Eh, nosotros la, la, la montamos en su momento aquí en la página web, sin embargo, eh, como les decía, vamos a volverla a montar mmm, para que puedan utilizarla en caso, en caso necesario. Bueno, Sonia Calvache nos dice, con respecto al teñido artificial o con químicos aplicado a varias fibras naturales empleadas en artesanías, ¿hay alguna restricción con respecto a estos tintes en productos que van al exterior? No, no. no. O sea, eh, la, lo que pasa es que hay que mirar el país importador, qué requerimientos tiene, porque cuando uno mira, cada país impone sus, sus, sus, sus, sus lineamientos. Por ejemplo, la Comunidad Económica Europea es bastante exigente en cuanto a, a, a temas ambientales. Estados Unidos no. Estados Unidos es un poco más laxo. Eh, a nivel nacional, por ejemplo, cuando se hace uso de tintes. Eh, hay, que, hay que garantizar que, que los vertimientos generados sean manejados de forma adecuada, ¿sí? Yo hago el llamado, pues es nuestro, nuestro, nuestra línea de acción a la gestión ambiental dentro de los procesos productivos a ser responsables, a utilizar tintes eh, ambientalmente sostenibles que ya existen en el mercado, ¿sí? Eh, entonces, y que le dan un valor agregado al producto elaborado. Pero no, o sea, nosotros no tenemos identificado ningún país que establezca, mmm, en cuanto a esta materia de tintes, una restricción específica. Bueno, bueno, Gilberto Camacho nos hace la siguiente pregunta. Sobre, y es respecto a las denominaciones de origen. Si estas eh, usan materia prima que no es de la zona geográfica específica, podrían haber inconvenientes. O si se quiere innovar con productos usar otro material que no sea vegetal y pase a ser sintético la denominación de origen se da para determinada materia prima y la denominación de origen establece cuáles son los criterios de uso de esas materias primas entonces no se puede utilizar si usted quiere utilizar la denominación de origen para, no sé, obtener eh, certificado de origen eh, usted debe ser responsable y eh, utilizar las materias primas que establece la denominación de origen. Por su, por su parte, parte son... Sonia Calvache nos dice, comentan que las fibras como el fique, algodón o calceta de plátano no tienen problemas del uso de materia prima, pero cuando éstas se trabajan con tintes artificiales tendrían restricción. Ustedes tienen que preguntarle al país importador si hay alguna especificación en cuanto a, al uso de tintes, por ejemplo. Lo que tengo identificado, generalmente nosotros eh, llevamos a cabo son eh, exportaciones hacia Estados Unidos, Estados Unidos no tiene establecido eso, entonces no, no, a, a nuestro conocimiento no sabemos qué país lo exige. Comunidad económica europea es bastante estricto, tendrían que preguntarle al país importador. Marta Cecilia Florian nos dice, nosotros trabajamos con fibra de yute o costal de yute, que es una materia prima importada. ¿Nosotros necesitaríamos algún tipo de permiso para utilizar esta materia prima? No, no necesitan ningún tipo de permiso porque las corporaciones autónomas regionales eh, otorgan permiso es a... a a flora silvestre, a materias primas que provienen de flora silvestre, o sea, de bosques nativos, o sea, vegetación cuya área de origen y distribución es el territorio colombiano. Todo lo que viene fuera del país ya tiene otros, otra, otra formas para que, si se importó es porque tiene los permisos y bueno, la documentación necesaria para que pueda utilizarse en, este, en el territorio colombiano. Perfecto. Perfecto. Y Armando también tiene otra pregunta. ¿Cómo se debe manejar las licencias de aprovechamiento, si chiquinquirá pertenece a la CAR, y los taguales es, eh, están en zonas manejadas por Corpo Boyacá y otras entidades? Ahí la legalidad, los permisos, eh, deben tener, debe otorgarlo la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. Se hacen, es en el área de jurisdicción de las zonas donde en se está en están Sí. Entonces tengo entendido que es Occidente Boyacá, mm. tengo entendido que es Pauna, mm. Otanche, eh, me imagino que, bueno, Kipama, de pronto Pauna, bueno, el caso es que eh, la, las personas que son los, que, los proveedores de las materias primas, los que venden, lo, los que le están entregando la tagua al, al señor, al, al artesano, ellos deben de contar con los permisos de legalidad para que el artesano no vaya a tener ningún inconveniente, entonces es decirle, acérquese de pronto el artesano con acompañamiento, van a la autoridad ambiental en, en occidente de Boyacá hay una oficina en el municipio de Pauna para que no tenga que dirigirse y dirigirse hasta Tunja y allá le pueden dar información. Es importante resaltar que Corpo Boyacá, eh, en la actualidad, nosotros estamos tramitando un permiso de aprovechamiento para esparto con Corpo Boyacá y debido a que ellos no, no han emitido muchos permisos de aprovechamiento, ha sido bastante como lento el proceso, pero pues ellos están. Al, al, nosotros estamos muy pronto, esperamos recibir el permiso de aprovechamiento y pensamos que esto será, servirá de pauta para la solicitud de nuevos permisos de materias primas no maderales. Bueno, Evelyn bueno, nos ha bueno, una pregunta, pregunta, pregunta sobre la madera. Ella dice, necesito saber si tienen conocimiento de madera utilizada en la elaboración de máscaras de Galapa Atlántico y a qué entidad le compete el permiso de este aprovechamiento. Bueno, eh, te, eh, lo que nos han comentado los artesanos es que estas máscaras son provenientes de bosques cultivados y, y son especies cultivadas, entonces seguramente como son especies maderables cultivadas son las únicas especies que son competencia del ICA. Entonces es, es conveniente que ellos se acerquen ante, la, ante el ICA de la zona de área de jurisdicción y ellos conocen cuáles son las, las especies que han sido registradas ante ellos y con las que elaboran las máscaras. Es importante que cuando ustedes trabajan con una materia prima, identifiquen la fuente de proveeduría. Si ustedes compran, por ejemplo, en un aserradero, la madera, los aserraderos cuentan, los, eh, eh, generalmente los aserraderos están registrados en las corporaciones autónomas regionales y tienen un libro de operaciones. Cuando ustedes compran madera, soliciten siempre la factura de esta compra de madera. Ustedes pueden acercarse a las corporaciones autónomas regionales y de, eh, solicitar que les den el listado de los aserraderos que tienen libro de operaciones y a los cuales ustedes pueden comprarle materia prima. Muchas veces los artesanos nos encontramos con que los artesanos no tienen idea de dónde proviene la materia prima. ¿Sí? Muchas veces eh, los eh, comercializadores de materia prima dicen que los extraen de los predios de propiedad de ellos, del bosque, que se los compran a terceros, entonces es primordial que tengan identificada la fuente de proveeduría, ¿sí? identificar la cadena de proveeduría que implica conocer muchas veces las fuentes de aprovisionamiento, las áreas de, aprovech de, de aprovechamiento y el nombre de la persona. Como hay tanta informalidad dentro del sector, muchas veces la gente distingue a la gente de vista o con algún apodo o sobrenombre. Muchas veces ni siquiera conocen los apellidos de la persona que, que provee las materias primas, entonces no existe, es difícil que haya una trazabilidad y al, al ser el primer eslabón, o sea, el, el eslabón de, aprovech, de, de aprovechamiento eh, informal, pues toda la cadena es informal. Entonces, eh, es un llamado a que identifiquen plenamente la fuente de proveeduría e identifiquen la especie de la madera utilizada. Muchas veces llegan los productos artesanales y el proveedor dice que es una especie, el artesano dice que es otra especie... Entonces nosotros no podemos hacerle trazabilidad porque no tenemos la certeza de qué materia prima es, de qué, a qué especie corresponde. Si la especie tiene algún tipo de veda o algún tipo de restricción, es importante anotar que el, el, hay tres especies que hacen parte del listado de los apéndices cites, o sea que no pueden usarse. Entre ellos está el palo rosa, la caoba y el Cedro. Sin embargo, el, el cedro cuando proviene de, de bosque sí. plantado puede ser utilizado sin, sin ningún problema. Bueno, es, es conveniente que ustedes, como lo decía Andrea, voy a enfatizar en eso, identifiquen la especie y ojalá hagan, hagan un, un trabajito de investigación sencillo, cojan una muestra, consulten con alguien en un herbario nacional, eh, o, o con una persona del, del mismo municipio que realmente les diga si es la materia prima o no, porque en ocasiones dicen estamos trabajando con X pasto natural, y cuando uno va a la zona de aprovechamiento no es el pasto natural que ellos mencionan, sino es otra especie. Entonces yo, yo sí le pido el favor a los artesanos que, que identifiquen y estén seguros del nombre, de al menos el nombre común con que se trabaja regionalmente pero mucho mejor si pueden identificar el nombre científico de la especie como es nuestro recurso natural tenemos que caracterizarlo y conocerlo con el mayor detalle posible María Claudia Manrique, María Claudia Manrique quiere saber si existe un compendio de las fibras naturales vegetales a nivel nacional para ver las posibilidades de experimentar con fibras diferentes a nuestras regiones Colombia la Universidad Nacional eh, elaboró un libro de especies vegetales utilizadas en la artesanía eh, colombiana. Ahí hay alrededor de 120 especies vegetales utilizadas en el sector artesanal. Este libro contempla los usos y las características eh, biológicas de las especies empleadas, entonces puede ser un buen referente eh, a para revisar cuáles, cuáles materias primas emplean en el sector artesanal. También hay otros documentos que han sido producidos por las mismas corporaciones autónomas regionales de las fibras naturales utilizadas en producción artesanal. Es el caso de Corpo chibor él ha sacado... O, o, eh, sacó un libro muy interesante que habla de, las, de estas fibras naturales, eh, por eso oh, es conveniente que ustedes se acerquen a sus municipios, a las corporaciones autónomas regionales, que ellos les van a dar una información actual, actualizada y veraz de las, de las cosas, de los aspectos en los que han avanzado en cuanto a las, a las materias primas. Bueno, ya la última pregunta para darle fin a esta sesión hoy, charla virtual especial artesano digital, y la hace María Leidy Rosero, y es, ¿con quién se pueden comunicar los artesanos si necesitan un soporte técnico de artesanías de Colombia para producción y pues como para tener más conocimiento sobre el uso de las materias primas? Eh, dentro de la entidad es la sugerencia de desarrollo y fortalecimiento del sector artesanal, como área misional, quien, quien se ocupa de esta temática. Pueden escribirnos al correo m de mamá primas, m primas de materias primas, arroba artesaníasdecolombia.com.co y dentro de la medida de lo posible, nosotros estaremos eh, aclarando algunas de las dudas eh, que puedan, puedan tener y puedan surgir dentro de un proceso de, de legalización de materias primas. Bueno, Andrea, Leonor, muchísimas gracias por hacer parte de nuestras charlas virtuales. Las dejamos para que hagan su despegue. Eh, bueno, eh, esperamos que esta charla haya servido para, para sensibilizar en la necesidad de iniciar eh, y de contar con trámites de legalidad que les permita comercializar sus productos de una manera más amplia eh, esperamos que, que nuestras, nuestras respuestas a las preguntas hayan, hayan surgido el efecto esperado y esperamos de pronto en alguna otra ocasión volvernos a encontrar y, y saber de, tener noticias de ustedes con respecto a los avances obtenidos en, en esta temática. Bueno, queremos, queremos agradecerles por la oportunidad que nos han dado de, de encontrarnos por este medio Estamos dispuestos a hacer acompañamiento, de apoyarlos. No duden en, man, en enviar sus inquietudes. Acá estaremos resolviéndolas. Y si no lo sabemos, consultamos y buscamos el apoyo necesario para que ustedes puedan eh, cumplir con estos, con estos procesos de legalidad a los que nos estamos enfrentando y a los que se van a enfrentar cada vez más con mayor rigor. Entonces, no, no quiero que, que dejen esto, eh, que lo dejen pasar así sino que empecemos realmente a, a, a actuar frente a este tema de la legalidad de las materias primas. Muchas gracias. Eh, aprovecho para darle a la persona que, que, que preguntó cuál, es, cuál libro puede servirle. El libro se llama Fibras vegetales usadas en artesanías en Colombia. Entonces, para, eh, es de consulta en la web, lo puede eh, revisar y descargar. Bueno, bueno, a nuestras expositoras, muchísimas gracias. Y a ustedes, artesanos, gracias por hacer parte de estas charlas virtuales y, como siempre, por participar en todos los eventos que estamos realizando. Recuerden que todas estas charlas virtuales las pueden encontrar en nuestro canal oficial de YouTube, que lo encuentran como Artesanías de Colombia. Allí van a encontrar la lista de reproducción Artesanías de Colombia TV, para que revisen no solo las charlas especiales, sino también las charlas virtuales Artesano Digital, que también les recordamos el próximo martes 15 de agosto, vamos con la tercera charla de nuestro ciclo Vendiendo a Través de Internet, con el webinar Capturando la Mejor Foto de Tu Producto. Así que los esperamos eh, hoy, hoy viernes, no, mañana viernes, Elizabeth. Mañana vamos a tener después de las 2 de la tarde en nuestra página web www.artesanidaddecolombia.com.co la publicación para que ustedes la revisen y hagan su inscripción. Los esperamos el próximo 15 de agosto. Gracias por hacer parte de, esta, de estas charlas virtuales y nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan un feliz resto de día.